Y buenas tardes y noches a los que nos están escuchando estas charlas de los martes. Bienvenidos a este espacio que tenemos todos los martes para hablar de diferentes temas de autodesarrollo, de meditación. Mi nombre es Marcela, para los que me ven por primera vez, y estamos muy felices de hablar sobre este tema que vamos a compartir hoy, que es un tema tal vez muy popular porque es demasiado importante, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué es la autoestima? La clave del éxito. Y este, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero siento que es una de las cosas que se nos habla desde que estamos muy pequeños. Y es algo que uno trata de descubrir a través de toda su vida. ¿Qué es la autoestima? ¿Y cómo esto nos afecta en la vida? Eh, en mi caso, personalmente, les puedo comentar que siempre sentí que tenía falta de autoestima. y este es algo que siempre traté de conquistar, como dice la gente, ¿verdad?, de, de, de sobrepasar ese obstáculo. Pero realmente siento que muchas de las cosas que se me dijeron sobre la autoestima, etcétera, este, no en realidad estaban llegando a la raíz de lo que podríamos llamarle el problema. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es como, de acuerdo un poco a, a, al, al raya yoga y a mi experiencia con el raya yoga, Cómo llegar a la raíz de qué es, que es lo que somos, cómo, cómo es que podemos vernos a nosotros mismos más claramente, podríamos decirlo. Entonces, para empezar, les voy a sugerir que tomemos un espacio para que experimentemos de una forma más, este primero en silencio, en nuestra propia interior eh, la experiencia que les quiero compartir. Entonces, vamos a respirar profundamente, inhalando, sosteniendo el aire y exhalando. A veces en la vida pasamos corriendo y no nos hacemos o no nos tomamos el tiempo necesario para contestar preguntas que tal vez las respuestas ya están dentro de nosotros mismos. Y es que siempre va a haber algo que hacer. Una y otra cosa que nos mantiene entretenidos. Y al mismo tiempo internamente hay mucho por qué crecer, mucho que sanar internamente. Muchos mandados internos pendientes, mucha limpieza, más y más que hacer. No solo afuera, pero adentro. Entonces vamos a tomar un momento hoy para simplemente ser. Donde sea que esté en este instante. Solo respiro, apreciando mi presencia silenciosa. Voy a tomar este instante para celebrar qué tan lejos he llegado. Y no solo en las cosas externas, pero adentro. En qué momento me encuentro en mi vida. ¿Cuánto ya he logrado? Voy a celebrar esa resiliencia y esa fuerza interna que me tiene en este instante de pie. Voy a celebrar mi compasión, mi gracia, mi esfuerzo. Voy a parar de pensar por unos instantes en todas las cosas que todavía me faltan por lograr y por hacer. Y no voy a parar de recordar en este instante sobre las cosas que ya he logrado. Lo voy a celebrar todo en este instante. Me voy a celebrar. Y respiro. Y observo mis sentimientos. ¿Cómo se siente? Espero que hayan podido celebrar un poquito esa maravillosa energía que son, al igual que cada uno de nosotros tiene algo que nos hace especial. Entonces, este ejercicio, la idea era como para ponernos en el lugar correcto internamente. Porque si ven estas imágenes, muchas veces, cuando hablamos de autoestima, de una forma más superficial, entonces nos quedamos atascados por, la, por así decirlo, ya sea en las apariencias externas, en la proyección de, la, de una imagen que muchas veces no es como me siento internamente, pero lo que quiero proyectar o que el mundo quiere que yo proyecte. Y como muchas veces todo lo que la sociedad, en términos de la gente a mi alrededor, ya sea el trabajo, la familia, etcétera, está de alguna u otra forma influenciando la forma en que yo pienso y siento sobre sí, sobre mí mismo, ¿verdad? Y otra gran cosa que han salido en la actualidad en los últimos años es la importancia que se le da, especialmente a las nuevas generaciones, a esa proyección de la imagen a través de las redes sociales. Y es que muchas veces pareciera que la gente tiene como dos vidas paralelas. Y de ahí es donde no se trata de observar la de los demás, pero como la idea es que podamos observarnos en un espejo en este instante y ver cuánto de lo que yo siento que quiero para mi vida, de verdad lo vivo y cuánto estoy de algún lado proyectando una imagen, por así decirlo, de lo que yo quisiera, pero que no tengo. Entonces... Muchos de estos casos no es para sentirnos culpables ni nada así. Son cosas con las cuales hemos crecido, se nos ha, por así decirlo, educado de estas formas. Y la idea es que ahora, gracias a todas las herramientas que estamos aprendiendo, ¿verdad?, en, en nuestra vida, estamos teniendo la capacidad de salir más y más de estas trampas que nos mantienen con una autoestima que está básicamente basado en algo que es externo, ya sea la apariencia física, ya sea este, un rol que yo tengo que desempeño en el trabajo, en la familia, etcétera, o ya sea pasado en la historia, mi historial de vida, que de alguna forma me impacta o me determina a sentirme de una forma u otra. Entonces, la idea es es que este, podamos ir liberándonos de todas estas cargas que nos hacen sentir de alguna u otra forma atrapados y no nos dejan entrar en esto que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la autoestima? verdad Y para entrar en este tema, yo quisiera decirles que, si nos ponemos a ver, ¿verdad? A veces uno se siente como que si estuviera siendo, siendo marcado, si yo digo que tengo un problema de autoestima. Y es que la verdad, si ustedes observan, no hay una sola persona en el planeta que no tenga un problema de autoestima. Lo que pasa es que todos lo proyectamos de formas diferentes. Algunos desde una forma en términos de sentirse superior a otros, otros de sentirse inferior a otros, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, ambos casos es no verte exactamente como tú eres. Ahora, cuando estamos hablando, y como les dije al inicio, de ir al problema de raíz, pues tenemos que ir lo más profundo adentro de nosotros mismos, ¿verdad? Porque conocerte a ti mismo, que es lo que estamos def definiendo autoestima en este instante, realmente requiere una gran, un, un gran trabajo interno. Porque este entre más hemos ido creciendo nos hemos vuelto muy complicados, hemos aprendido todo tipo de truquillos, por así decirlo, para manejarnos en este mundo, en esta jungla de concreto, como dicen, y este hemos nos hemos hecho como artistas en el autoengaño, ¿verdad? Entonces, para mí este proceso de la meditación ha sido fascinante en este tema, porque yo siento que, ¿verdad? Si, por ejemplo, les digo cuál era mi experiencia cuando estaba jovenza, jovencita, digamos de, <ríe> usted me va a decir, bueno, tal vez no está tan viejilla. <ríe> Pero bueno, eh, cuando estábamos en los 20, en los 15, así, ¿verdad? Yo sentía que yo llevaba como una nube gris sobre mi cabeza todo el tiempo, ¿verdad? Era como el sentimiento y, y de alguna forma lo estaba proyectando porque de alguna, de alguna forma sentía que la gente me estaba confirmando esa experiencia, ¿verdad? Que de alguna forma yo era como gris o transparente y no me veían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo puedo volver a, a observar mi propia luz cuando he perdido vista de ella? Entonces, esto es lo que les digo que toma trabajo y es un trabajo de escucharse a sí mismo. Y para esto la meditación es una herramienta excelentísima, ¿verdad? Porque nuestras voces internas, vas a ir descubriendo, entre más vas yendo hacia adentro, están llenas de influencias, ¿verdad? La influencia de la educación, de la sociedad, de la internet, de las familias, de los antepasados, de la cultura. Y a veces lo que tú crees que piensas muchas veces es algo implantado aprendido. Entonces, escucharte a ti mismo de la forma que lo estoy mencionando requiere realmente no solamente ver qué es lo que yo pienso, pero entender la raíz de esas ideas, de esos pensamientos, de esos sentimientos, de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, para eso tengo que pasar tiempo conmigo mismo, apreciar mi propia compañía. Y esto puede ser que al inicio sea bastante raro, difícil. Recuerdo un par de clases en las cuales tuve que dar un curso de meditación. Algunas personas que cuando tenían que practicar les daba un ataque de risa y no era casualidad, ¿verdad? Es porque un, cuando uno no está acostumbrado al silencio, y no estoy hablando de la ausencia de ruido, pero al poder, por así decirlo, volver la cámara hacia ti, ¿Verdad? A veces hasta queda pánico escénico, como dicen, ¿verdad? No está uno acostumbrado a eso. Entonces, la meditación, como les digo, es una forma de ir entrando en esto y de alguna forma ir reconociendo cuál es tu verdadera voz original, la que te habla desde el corazón y cuáles son las influencias externas. Ir limpiando, depurando cada vez y, y como... Teniendo esa claridad de cuál es esa voz mía, ¿verdad? Porque al final lo que decimos acá en el Raya Yoga es que eh, somos lo que buscamos. Y es que en realidad, ¿qué es lo que buscamos todos los seres humanos? ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia más, más importante para un ser humano? Si tú haces una encuesta sería la paz, el amor, la felicidad. Entonces, si somos eso, pero hemos perdido vista de eso, ¿verdad? La cuestión es tomar ese tiempo para que puedas de nuevo prender la, la luz en el garaje del alma, por así decirlo, en, que es un, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos, este jardín interno que a veces está tan acumulado de cosas y experiencias y de listas, etcétera, que no, no estás observando. Detrás de todo eso es donde está esa experiencia de esas cosas que andas buscando. O sea, como lo estamos diciendo, es que todos tenemos esa experiencia interna. Nada más tenemos que abrir espacio a ella, ¿verdad? Y esta frase que ve en esta foto me gusta mucho. Lo que pienso que soy, eso seré, ¿verdad? Lo que pasa es que eso requiere de verdad poder. Y ese poder va viniendo porque la práctica hace al maestro. Entonces, si al inicio yo siento que esto es muy eh, difícil, ¿verdad? Retador para mí. Es totalmente natural que lo sea. Como cuando tú empezaste a hacer algo que no... Por ejemplo, si no has andado en bicicleta por 20 años, tiene sentido que este, cuando la retomen no recuerdes cómo era. Pero vas... ¿Verdad? Al practicar y practicar vas a ir recordando, porque es algo que como decimos en el Rayo Yoga es innato de nosotros, la paz, la felicidad, la compasión, todas esas cualidades originales que están allí. Y como hablábamos de qué es la clave para el éxito, entonces ¿qué es el éxito, verdad? Porque muchas veces el éxito es definido como, bueno. Tener una carrera, una casa, hijos, o que la gente alrededor mío esté feliz. Pueden ser cosas incluso no tan malas en términos de que son, pues, sería bonito, ¿no? Que todo el mundo esté tranquilo a mi alrededor, ¿verdad? Pero lo que nosotros vamos a ir aprendiendo es que en realidad la, la, la realidad externa, de alguna u otra forma yo la puedo influenciar, pero al fin y al cabo, lo que más importa es que si yo puedo controlar esa realidad interna, entonces así es como tengo la capacidad de influenciar la externa. Si yo me dejo influenciar por la realidad externa internamente, entonces ahí no tengo la capacidad de influenciar, ¿verdad? Entonces, lo más esencial, como es elemental, es reconectarme con esa esencia y esa verdad interna. Eso es lo, lo que definiríamos como éxito, porque este, al yo poder verdad sentirme bien conmigo mismo, lo que va a ir sucediendo es que entonces eso que yo estoy proyectando va a ir cambiando hacia afuera, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿verdad? Como les decía, este proceso a veces toma tiempo porque yo no soy capaz de, soy, estoy como dormido internamente, no me doy cuenta que es lo que estoy haciendo. Y les comento esta anécdota, por ejemplo, yo no me daba cuenta hasta que un día, pues, no sé, alguien lo mencionó y de verdad me di cuenta de este punto, que es que si tú te empiezas a observar cómo te hablas a ti mismo, muchas veces te das cuenta que eres medio monstruo, <risa> eh, o sea, te tratas muy mal, ¿verdad? Y hay, hay como signos así de cosas que nos pueden ir dando como nos, eh, digamos, le, nos pueden ir mostrando esa relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, esa autoconversación que yo tengo cuando estoy sola, cómo me hablo, escucharme a mí misma, es crear conciencia de eh, cómo estoy yo sintiéndome y cómo estoy yo, ¿verdad?, tratándome a mí misma. Si yo empiezo a tratarme como si yo fuera mi propia mamá, ¿verdad?, con amor, con cuidado. Entonces, ¿verdad? Yo estoy dándome cuenta que entonces están, están, están saliendo dentro de mí cualidades que es esa luz que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Es esa, eso que nos hace especiales, que nos hace, de alguna u otra forma, únicos, ¿no? Entonces, como les mencionaba antes, eh, éxito sería encontrar lo que ya está dentro de mí mismo y esta imagen que puedes ver a la derecha también me fascina porque muchas veces aunque no sea claro en el frente de nosotros eh, qué es lo que lo que los demás ven en mí o, o verdad o que quisiera que ven en mí o, o como me veo a mí mismo a veces tampoco está muy claro este la idea es que si yo voy pensando sobre estas cosas, voy a ir creando como una visión de lo que yo quiero. Y eventualmente, si voy trabajando en esa visión, puedo ir alcanzando esa relación conmigo mismo. Pero para esto, definitivamente, pues nadie aquí en una edad adulta está libre de traumas, ¿verdad? Entonces tenemos que ir dándonos cuenta que, ¿verdad? Todos estos, digámosle, heridas que cargamos con nosotros mismos. Han sido como chollones, como decimos en Costa Rica, o golpes que, que nos han quedado de, de esas, digámosle, facetas del viaje en que, que hemos estado viviendo en este mundo. Entonces, otra cosa que es muy importante, por lo cual, especialmente cuando yo mismo me he tratado a mí mismo muy cruelmente o ¿Verdad? Con mucha dureza o siendo demasiado perfeccionista, como es algo que muchas veces les pasa a muchos, es que realmente yo tengo que aprender a soltar todo eso que me ha hecho sufrir, ya sea que ha venido de afuera o de adentro, ¿verdad? En términos de los demás o de mi propia relación conmigo mismo. Y eso también toma fuerza, toma tiempo, Incluso hay momentos que yo necesito mi tiempo para pasar por un duelo, por algo que me ha afectado mucho, ¿verdad? Pero al final, al fin y al cabo, lo que importa es siempre mantenernos en el proceso de hacernos livianos, de ir de verdad dejando atrás todo eso que nos hace sufrir. Porque al fin y al cabo, lo que queremos es ya dejar de sufrir, ¿verdad? Siento que merezco dejar de sufrir. ¿O siento que todavía necesito castigarme? Pero entonces, a veces uno tiene que como que hablarse de una forma y escribir puede ayudar muchísimo también para aclarar qué es lo que estoy sintiendo sobre mí mismo. Porque esa incertidumbre y esa confusión interna es lo que nos mantiene ahí castigándonos o sintiéndonos mal con nosotros mismos. Entonces... Es un proceso definitivamente, pero es un proceso que vale tanto la pena porque yo les digo, desde mi experiencia, yo siento que este, ha sido una aventura que me ha tomado mucho tiempo, pero que al fin y al cabo siento que verdad he, he, he podido soltar tantas cosas que cargué por muchos años, que eso me hace tan, tan... ¿Verdad? Como satisfecha o contenta de sal es un logro que pude tener, ¿verdad? Entonces, lo eh, que estamos hablando precisamente es esa batalla interna que todos pasamos, en la cual, ¿verdad? Están todavía, eh, de repente, fantasmas del pasado que vienen a nosotros y nos quieren hacer sentir como antes, ¿verdad? Pero que realmente, al fin y al cabo, si yo empiezo como a, a ver esta historia, ya ven que los cuentos muchas veces tienen tres personajes: el héroe, la princesa y el villano, ¿verdad? Y muchas veces uno creció en estas épocas ya, tal vez ya más las nuevas generaciones han, tienen otros tipos de historias, otra narrativa. Pero al fin y al cabo, este, podríamos incluso ver esta historia de una forma diferente. Podríamos verlo como que nosotros mismos somos los tres personajes, donde yo, la víctima que ha pasado por diferentes pasajes traumáticos, por así decirlo, o difíciles en la vida, me puedo salvar a mí misma, de mí mismo, el villano, ¿verdad? porque a veces actuamos es como que tomamos roles, tomamos el rol del villano, de la voz castigadora, a veces queremos ayudarnos a nosotros mismos, a veces nos sentimos débiles, ¿verdad? Entonces, en esta batalla interna, lo que es muy importante y a mí me ayudó muchísimo, siento, es mantener una visión una, una visión elevada de uno mismo que si por ejemplo, se te, se nos hace demasiado difícil en el caso de cuando estamos bastante mal, ¿verdad? Y no podemos ver nada positivo de nosotros mismos. Ahí es donde viene esta siguiente, digámosle recurso. Que para mí fue lo único que funcionó <ríe> al fin y al cabo. <ríe> La ayuda suprema, ¿verdad? Porque en el Raya Yoga se aprende algo muy hermoso que a mí me ayudó muchísimo. Y es que en el momento en que tú no puedes, ¿verdad? Porque es como que uno a veces se vuelve tan terco en algo y que uno no puede ver la hermosura, la luz, como les digo, de, de nuestra personalidad y se queda uno atascado con la basura, ¿verdad? Entonces, muchas veces en estos momentos de silencio, en estos momentos de meditación, una cosa que... Es muy especial, es que cuando empiezas a desarrollar una relación con el ser supremo, la energía suprema, el océano de las cualidades, y empiezas tú a imaginar este ser como un espejo, porque ¿verdad? si, es el, si él es el océano de la pureza, pues sería un espejo totalmente limpio, en el cual yo puedo verme reflejado, ya no a través de mi propio pasado, de mis propios traumas, de mis propias historias, de lo que los demás me dijeron, pero ya a través más bien de cómo ese papá ve a su hijo. Ahora, pónganse ustedes a pensar. Si ustedes son padres como padres y si, so y no, y si no son padres como hijos, ¿cómo los vio sus papás? ¿Cómo ven ustedes a sus hijos? Puede ser que lo, ustedes están conscientes que ellos tienen debilidades, ¿verdad? Pero un padre nunca se concentraría en una debilidad. Casi que más bien las deja pasar, las separa para ver por lo cual esta persona es especial. Y un padre tiene esa capacidad muy, muy natural, ¿verdad? El igual que el hijo puede sentirlo del padre o de la madre. Entonces, imagínense cómo sería con... Este ser divino, que es el ser más completo y más puro y más, digamos, el océano del amor, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia, eso fue una cosa tan hermosa cuando yo pude de verdad sentir que, a pesar de mi terquedad, de no, terqui, ter, no sé cómo se dice terquedad, terquedad, bueno, ya ustedes me entienden, eh, ¿verdad? De querer no ver esa luz este ser, ¿verdad?, va a mostrarte esa hermosura, lo que va a pasar es que eventualmente no te queda otra que descubrir que toda esta culpa y toda esta vergüenza, lo que sea que tú llevabas encima, tú, yo era como una especie de máscara que cae solita cuando estás reflejado viendo la verdad, la verdad así como lo ve en esos ojos, en los ojos divinos, ¿no? Entonces, por eso dice aquí estar en permanente conciencia de que lo eterno llena mi vida es la verdadera abundancia. Entonces, esa es una imagen que eh, quisiera que recordáramos, ¿verdad? Esta que estamos mostrando aquí, porque puede ser que el mundo esté patas para arriba, puede ser que la gente no me entienda, no me respete. La meta que al final podemos ponernos en la vida es que yo esté tan bien, ¿verdad?, conmigo mismo y con esa ayuda, ese recurso espiritual en el cual pueda de alguna forma apoyarme allí, que no importa lo que el mundo diga, ¿verdad? Voy a estar yo tan firme en esa relación sana que, eh, ¿verdad?, puedo vivir en un mundo caótico y aún así estar bien, Claro, yo puedo igual, igualmente ayudar a todo el mundo cada con mi alrededor, pero lo que quiero decir es que no voy a estar tan dependiente de lo, de lo de externo para estar bien, que es lo que sucede mucho cuando yo me siento débil internamente, ¿verdad? Ah, creí que había otra imagen. Entonces, eso es un poco eh, pues la experiencia que quería compartirles. Espero que haya sido de alguna forma eh, una ayuda bonita. Y les, digamos, les doy la invitación para que sigan trabajando con, con estos temas internos que son tan importantes, ¿verdad? Entonces, que tengan un feliz día, un feliz, una feliz vida y nos vemos la próxima. Adiós.